otra vez el tráfico. A ver, déjame ir para Ah, no, mira, ya tengo a alguien atrás. mmm mira. Una hora después, no sigue igual. Dos horas después. A <risa> ah, mira, ya empezaron con el pitador. <tose> <tose>